A raíz de la denuncia hecha por comunitarios de la zarza en el distrito municipal La Peña, el director de dicho distrito, Oriol Negrín, manifestó que los recursos son insuficientes para la construcción y asfaltado de calles. Entiende que es un compromiso que debe ser asumido por el gobierno central. Una cosa que el gobierno esté yo no puedo intervenir porque ya el gobierno que ha comenzó, si yo ahora si ellos necesitan que yo les tire dos o tres viajes en los, en los sitios más críticos, yo lo hago. Pero ellos saben que otra carretera está haciendo el gobierno y una carretera que estén haciendo la vía del gobierno, yo no puedo inventar, porque quizás dicen que ellos que yo daño de lo que yo he hecho, ahora si la comunidad después pues, está de acuerdo a que yo le haga, tire un par de viajes en los sitios más críticos, yo lo hago. Que es algo que ellos tienen allá, quedó aprobada eh, de la otra región y yo le que les, hizo, les puse en Son Palo allá a los compañeros. Y ellos saben que yo trabajo para todas las comunidades entera. Este distrito tiene 14 comunidades y más de, más de 50 o para ellos. Y yo a todo el mundo le he puesto una granito de arena. Que si ellos están de acuerdo, hasta que nosotros tienen el permiso de, de que está haciendo la granita, pero nosotros tenemos dos o tres en el sitio más crítico, yo estoy en a hacer Noticias. Telenor